Hola, el tema de hoy será hipertensión arterial. Eh, hoy les voy a contar eh, acerca de la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. También veremos que es una enfermedad en la cual la presión arterial está crónicamente elevada, con un valor de presión eh, sistólica mayor de 130 a 140 milímetros de mercurio o una presión diastólica mayor de 80 milímetros de mercurio. En la hipertensión arterial se considera que más del 90% de los pacientes eh, tienen una hipertensión esencial o primaria, sin una causa clara. Eh, el volumen minuto en estos pacientes suele estar normal eh, y eh, su presión arterial media elevada, por lo tanto eh, podemos pensar que la causa eh, de esta hipertensión es un aumento de la resistencia periférica. Algunos investigadores han propuesto que el aumento se debe a una disminución en los vasodilatadores, por ejemplo en el óxido nítrico. Este vasodilatador es producido por el endotelio de las arteriolas. El resto de los casos de pacientes con hipertensión arterial, es decir, entre un 5 y un 10%, la causa es secundaria. Eh, es decir que esta, o se produce a través de una patología previa por ejemplo eh, un, puede ser la causa una enfermedad endócrina en la cual se produzca una retención de líquidos ¿Por qué decimos que la hipertensión arterial representa un fallo de la homeostasis? porque eh, una característica clave es que cualquiera sea la causa, es decir, ya sea primaria o secundaria, es una adaptación o ocurre una adaptación de los varoreceptores, carotidios y aórticos, a la presión elevada, crónica. Con la consecuente regulación de, por disminución de la actividad de esos varoreceptores, es decir, se desensibilizan. Eh, al estar desensibilizados estos varorreceptores no envían eh, señales al centro de control cardiovascular en el bulbo y se interpreta esta presión alta como normal entre comillas, por lo tanto no se produce una reducción refleja de este parámetro. ¿Por qué decimos que la hipertensión arterial es un factor para la enfermedad, es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular? Porque Justamente va a enfermar a los vasos sanguíneos y produce que el corazón también se enferme. Entonces veremos que eh, en primer lugar desarrollaremos por qué se dañan los vasos sanguíneos. Eh, el, los vasos sanguíneos, eh, como se muestra en la figura, tienen una capa de tejido de endotelio, que es el que está con, en contacto con la sangre y está rodeado por tejido muscular. Cuando se produce, cuando tenemos por ejemplo hipercolesterolemia, un aumento del colesterol en la sangre, este colesterol se deposita en las arterias y puede producir también la proliferación de células que terminan ocluyendo la luz de esa arteria, de manera que pueden afectar el flujo sanguíneo hacia el órgano que está irrigando. Eh, cuando se produce un, una disminución muy alta del flujo sanguíneo se produce lo que se conoce infarto es decir muerte celular porque justamente no le llega sangre a ese tejido y eh, el otro esa es una enfermedad coronaria por ejemplo eh, lo que ocurre a nivel de las arterias del corazón otra de las de los efectos que puede tener esta hipertensión arterial como dijimos es eh, afectar a, al corazón, es decir eh, afectando la actividad de bomba del corazón. Entonces como les decía eh, la hipertensión arterial puede enfermar a los vasos sanguíneos como dije anteriormente o también puede enfermar al corazón. ¿De qué manera se enferma el corazón? Entonces, Este aumento de la presión arterial eh, genera que el corazón tenga que generar más fuerza para poder eyectar la sangre. Es decir, este aumento de la, de la presión arterial se considera un aumento de la poscarga. Es decir, el corazón tiene que hacer más fuerza para eyectar la misma cantidad de sangre. Entonces, como podemos ver en la ley de Laplace, que dice que la tensión a la cual está sometida el músculo es igual a la presión por el radio dividido el doble del espesor del miocardio considerando, o sea, en esta ley se considera que el corazón es un órgano hueco entonces dijimos que cuando aumenta la presión el corazón tiene o aumenta la tensión a la cual está sometido entonces para compensar como mecanismo compensatorio el corazón aumenta el espesor de la pared miocárdica para compensar el aumento de la tensión de modo que ese, el proceso por el cual se produce ese aumento de la masa miocárdica y que conduce a un remodelamiento patológico del corazón se denomina hipertrofia cardíaca patológica. Entonces al principio este desarrollo de hipertrofia cardíaca patológica es eh, un mecanismo compensador es decir y el volumen minuto se mantiene hasta aproximadamente 220 milímetros de mercurio de presión arterial media a costa, de que el, eh, a costa de que el ventrículo izquierdo desarrolle un aumento de su masa miocárdica. Eh, sin embargo, si la eh, hipertensión arterial es crónica, es decir, si no se trata farmacológicamente, el músculo cardíaco no puede superar la carga de trabajo a la cual está sometida por ese aumento de la presión y comienza a fallar como bomba. En este caso, el volumen minuto del ventrículo izquierdo disminuye. Si el volumen minuto del corazón derecho se mantiene constante, o sea, se mantiene normal, mientras que el lado izquierdo es el que tiene un volumen minuto disminuido, se acumula líquido en los pulmones y se desarrolla lo que se conoce como edema de pulmón. Este edema de pulmón va a afectar el transporte eh, o la hematosis, es decir, el intercambio de gases, afectando el nivel de oxígeno en la sangre. De modo que mm, eh, se desarrollaría un, o se afecta el metabolismo aeróbico y se debilita más el corazón, eh, a, digamos, afectando la actividad de bomba de este. Entonces ahí realmente disminuye el volumen minuto, es decir, el gasto cardíaco y se produce lo que se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. Esta enfermedad es una enfermedad eh, progresiva, como les dije, y es una enfermedad eh, irreversible. Bueno, eh, hasta aquí llegamos con hipertensión eh, arterial eh, y bueno, eh, ya saben que cualquier duda que tengan la pueden consultar a través de los grupos de Facebook o también eh, a través de eh, las comisiones de trabajos prácticos con sus docentes a cargo. Gracias.